¿Alguna vez te has preguntado desde cuándo viajamos en crucero? El crucero es una opción para millones de viajeros desde los años 80 y su crecimiento ha sido espectacular en los últimos 10 años. Ya en 1980 el turismo de cruceros contaba con casi un millón y medio de pasajeros en todo el mundo. En 2006 la cifra llegó a los 15 millones y este 2016 se prevé alcanzar cerca de 24 millones de pasajeros. Aproximadamente el 40,62% viajará en pareja y más del 21% lo hará en familia, con una media de edad inferior a 50 años. Los destinos del crucero son variados, siendo los más populares los viajes por el Mediterráneo Occidental como Córcega y Cerdeña, seguidos de cruceros por el Mediterráneo Oriental como Chipre o Egipto y cruceros por los fiordos noruegos y el Mar Báltico. El gasto medio en los viajes de cruceros oscila entre los 500 y los 1.500 euros, entre los que se incluyen gastos a bordo y gastos en actividades fuera del barco. A la hora de reservar el viaje, los españoles lo hacemos con unos 71 días de antelación. ¿Sabías que más de la mitad de las incidencias en cruceros están relacionadas con la anulación del viaje? Otras incidencias frecuentes son la demora en la entrega del equipaje, el retraso en la salida, el robo, pérdida y daños en el equipaje y la pérdida de servicios contratados. ¿Sabías que la atención sanitaria y la compra de medicamentos a bordo suele tener un precio bastante elevado, pudiendo pagar por una consulta hasta 110 euros? Y que los gastos de cancelación de un crucero son muy elevados. Estas son solo algunas de las razones por las que es recomendable contar con un seguro de viaje específico para cruceros. El seguro para cruceros de Intermundial cubre, entre otros muchos gastos, los relacionados con la asistencia médica, con el robo de o daño del equipaje, los gastos de anulación para que recuperes el 100% del dinero, los gastos por el retraso en la salida y otros como el regreso anticipado por un problema familiar o laboral. Para contratar tu seguro, tienes hasta 7 días una vez hecha la reserva del viaje. Para más información, entra en www.intermundial.es y pregúntanos cualquier duda. Intermundial. Especialistas en seguros de viaje.